Ahora lo pongo, ahora lo pongo yo, gracias. Eh, bueno, la presentación en realidad podemos hacerla también en otro momento. A mí me interesaba mucho, sobre todo porque ha sido a raíz de preguntas, de, también de grupos como los otomis, pero también de personas que están en medios libres, comunitarios, y quería como hacer la, el yoga del día, ¿no? O sea, quería ponernos como a calentar, a ponernos en esas, a pensar en el archivo, en todo el cúmulo de cosas que vamos eh, actualmente realizando a partir de nuestros teléfonos, nuestras computadoras, nuestras tabletas. Entonces, haciendo esta yoga, yo voy a, ahora a presentar algo, que los tiempos de la transmisión son raros, ¿no? Porque uno está medio que en la transmisión, pero en realidad quiero enfocarme a la gente que está acá. Entonces, por eso repartí unas hojas, eh, ahora tienen sus hojas con ustedes, eh, en estas hojas ¿qué vamos a hacer? Les voy a presentar de manera muy breve lo que vamos a hacer durante este tiempo, eh, durante el inicio este del día de hoy ¿Por qué eh, rescatar, preservar y compartir narrativas de medios libres? Generalmente cuando hacemos un medio libre, un medio comunitario, eh, lo hacemos pensando eh, impulsadas por algo que tenemos que comunicar que los demás medios no están comunicando, casi que eh, tenemos la necesidad de cubrir nuestra propia historia, nuestro propio camino y generalmente lo hacemos con narrativas nuestras descolocadas de las que generalmente escuchamos en los medios de comunicación masiva eh, y nos lleva un rato, ¿no? Decir como de vamos a hacerlo a nuestra manera, vamos a hacerlo a nuestra forma, vamos a hacerlo eh, de otra forma y la manera en cómo lo hemos venido haciendo justo porque las las, la, las comunicaciones digitales pues también están muy a la mano de nosotras pero a partir de pues de qué qué redes sociales son las que tenemos como más a la mano eh, que conozcan y que usen Facebook qué otra Twitter qué otra WhatsApp Instagram no, Esas son las que tenemos a la mano Y que nos prometieron que iban a, a darnos un lugar en esta sociedad Una voz, que nuestra voz y nuestra causa se iba a escuchar Si nosotros podíamos, escuch eh, podíamos utilizar bien estas herramientas ¿Qué ha pasado en el tiempo? Pues no necesariamente ha pasado que han actuado a nuestro favor Muchas veces el tener todas las transmisiones y nuestras fotografías ahí Bueno, no necesariamente garantiza que vayan a respetar y a resguardar los archivos que nosotros ahí dejamos. Tipo transmisiones, tipo de fotografías, eh, entre otro tipo de registros. Entonces, de ahí viene eh, esta presentación. La verdad es que es bastante, les decía yo, es un yoga, eh, porque lo que vamos a hacer es, pues además de reflexionar en esto, de lo que hacen las redes sociales, eh, con nuestros materiales, también empezar a revalorar un poco más nuestros archivos, o sea, lo que hemos dejado ahí en las redes sociales. No me voy a detener mucho en ello. Eh, la ruta que quiero que hagamos hoy, y con las hojitas vamos a empezar a mapear algunos de los contenidos que nosotros hemos posteado, algunas de las cosas que más nos interesan, ¿no? Por ejemplo, la manifestación de, eh, ustedes se acordarán mejor, o cuando cubrimos la eh, el 8 de marzo, no el Día de la Mujer, en Reforma, eh, cada una, cada uno, cada une va a ubicar eh, esa información o eso esas fotografías que ustedes postearon y que les interesa o les interesaría eh, recuperar y que se encuentran evidentemente en los medios o en las redes sociales. Entonces, hasta aquí, no sé si me estoy explicando de manera clara ¿Sí? ¿Una duda? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, ahorita lo vamos a hacer paso a paso, no se preocupen Primero vamos a hacer un mapeo Después vamos a ver de qué manera podemos descargar esas fotografías Esos videos de las redes sociales, donde se encuentran actualmente eh, Y después vamos a pensar a través de qué eh, forma o en qué lugar vamos a resguardar esos archivos que queremos descargar. ¿no? Ya que están ahí arriba, ya que seleccionamos cuáles queremos resguardar, eh, ya que descargamos algunos materiales, porque vamos a ver algunos programas para descargarlos, vamos a empezar a pensar en dónde es el lugar en donde nosotros lo preservaríamos. ¿Cuál es el mejor lugar para guardar un archivo? Si queremos contar esta historia a nuestros hijos... Y a nuestros nietos ¿Cómo haríamos para que ese archivo dure 100 años? Entonces eh, Eso lo dejo ahí como una, como una pregunta eh, que para, para, para ir despejando ¿no? ¿Dónde lo podemos guardar? Haciendo y tomando en cuenta La obsolescencia programada Que los que los eh, discos duros pues Tienen una vida limitada Los servidores necesitan una atención ¿Dónde lo guardaríamos para que llegue A nuestros nietos o a nuestras nietas? Esos registros, estoy hablando de los registros, solamente de las fotos, ¿no? ¿Se acuerdan que era la propuesta? ¿Cómo ubicaríamos en la historia del 8 de marzo del 2022? Este, se la contaríamos a nuestras nietas. Vamos a ver, vamos a, ir, vamos a ir viendo cuál sería la mejor forma. Entonces, eso es lo que vamos a… a esa es la propuesta de este espacio. Eh, la idea es que lo vayamos haciendo juntas este es un modelo de trabajo que podemos ir haciendo con nosotras en colectivas, en pequeños círculos. Sé que es a veces complicado hacerlo de manera individual. ¿no? ¿Por qué? Porque no, no necesariamente hacemos una selección común, sino solamente una selección de fotografías que nos interesa a una sola persona. Pero la estrategia para poderlo contar a nuestras hijas y a nuestras dietas probablemente pase por lo común. Probablemente tenga que pasar por eh, juntarnos y decidir juntas es lo que nos interesa eh, comentarles y relatar eh, y dejar evidencias a nuestras hijas y a nuestras nietas a través de un eh, archivo digital o no, capaz de que lo sacamos y lo más estratégico es imprimirlo, capaz de que imprimirlo resulta más este, eh, persistente en el tiempo que, que lo digital, no lo sé, no de eso se trata este ratito. Entonces eh, ya estamos calentando, ya estamos más o menos entrando en la, en la cosa muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a usar, aquí le hace falta eh, una pluma o plumón eh, Tengo por acá y si lo pueden pasar, estaría muy bien Y si tienen la pluma a la mano, pues utilícenla Aquí le falta pluma, ¿Eh? claro, tengo varias hojas Entonces, si pueden, aquí hay algunas que no, que no se están ocupando y si alguien tiene por ahí más, por favor comparta. Eh, no es necesario que, que me la regresen Es una hoja para ustedes. En, este, en esta primera hoja, vamos a hacer el mapeo. Entonces vamos a ubicar eh, el mapeo. simplemente eh, lo digo de manera general Como una propuesta que le podemos llamar a esta hojita de dibujos Alguien dijo, no, yo no, sé dibujar Bueno, no, se trata de dibujar probablemente si sí, hacemos unas señas o algo, pero primero ubiquemos cuáles son los materiales de los últimos cinco años, llámense, eh, ¿es muy lejos cinco años? Sí, ¿verdad? Parecería que sí. Del último año, va, del último año, para que sea un ejercicio breve. Del último año... ¿qué fotografías como medio de comunicación, como persona, como ciudadana activa, como ciudadana crítica, que ha captado probablemente violaciones a los derechos humanos en la calle y, o agresiones a las libertades de expresión, en, de asociación, entre otras? Eh, estoy diciendo al aire, eh, ustedes imagínense lo que quieran. este En el último año, cuáles fotografías o transmisiones en vivo, desearían rescatar. Ese sería como la, la primera, el primer ejercicio, o sea, si quieren ahí ponerla, algunos eventos, si ustedes participaron, si ustedes vieron algunas conferencias, si ustedes, ¿no? O si ustedes fueron las personas que lo registraron incluso que oh, ustedes filmaron dónde están esos esos materiales ubiquémoslos primero en los en las redes sociales ¿Dónde se encuentran en Facebook en qué cuenta pues ahí hay que poner en su mapa la cuenta probablemente manejan varias cuentas entonces vayan ubicando lo más pormenorizado es decir lo más detallado posible eh, dónde se encuentra en qué cuenta se encuentra Probablemente nos toque poner en qué fecha fue realizado O, y si no la tienen eh, ubicada como memorizada la fecha, aproximadamente en qué mes ¿no? Probablemente si quieren echar mano de su teléfono, computadora, que tengan a la, a la lo que tengan a la mano Pues estaría súper bueno para que fuera aún más práctico La hoja nos sirve como una ruta de dónde están esas cosas que queremos rescatar ¿Vale? Estamos en este punto, aquí estamos en la ruta de trabajos Ya tendremos, y yo espero que de esta sesión eh, Haya un interés por hacerlo juntas Podemos hacer este modelo de una manera pausada Hacerlo paso a paso con nuestra colectiva, nuestro colectivo Entonces, en principio es un modelo de trabajo que se puede replicar Entonces, bueno, ahí lo dejo Y sobre todo porque ya ahorita estamos a nivel de las redes sociales. En un ratito más vamos a entrar en materia para ir hacia los dispositivos digitales. Entonces, ahorita, ahorita puras redes. Mencionábamos cuáles? Facebook, Twitter, Instagram. ¿Quién más dijo? La colega dijo WhatsApp. Eh, de Telegram, bueno, sí, también. Si lo usas como un canal, sí. WhatsApp sé que también se utiliza como canal, ¿no? Entonces, ya sé, me están algunas personas me miran como de cuál será en qué. Está bien, si es demasiado complejo, piensen solamente en un evento que les interesa rescatar digamos, de un evento, las fotografías y registros de ese evento que quieran ustedes rescatar y que únicamente se encuentren publicados en las redes sociales. ¿va? Entonces, eh, para no retrasar y, y, y, e invitar más bien que esto sirva de provocación para, para un momento que lo hagamos paso a paso, les diría que una vez que tenemos ubicada ese evento, esas fotografías, esa transmisión en Internet, hay algunas herramientas que podemos utilizar para descargar eso. Durante largos años ha habido varios intentos por eh, rescatar estas transmisiones, y las redes sociales pues han sido como hay un modelo de negocio atrás de las redes sociales los modelos de negocio generalmente pues te dicen todo es libre puedes usarlo puedes usarlo pero retirar o sea pero retirarlo porque al final quién quién produjo esas imágenes pues nosotras solamente que los pusimos en sus servidores y empezó a haber como un conflicto de propiedad de quién era la propiedad de los archivos de quienes somos los creadores o las creadoras creadores creadoras creadora es o de las plataformas en donde los resguardamos esto eh, ocasionó que hubieran desarrollos por supuesto siempre hay personas desarrolladoras y motivadas que dicen no esto lo hay que bajarlo porque la producción y las fotografías son nuestras no es de la red social y no ha sido fácil sin embargo, han surgido algunas herramientas y ahora sí me voy a ir a las herramientas. Ay, ay. Eh, aquí hay, bueno, aquí hay una, una, en el caso les quería, les quería comentar que en ese tipo de desarrollos, de, de, de herramientas que se pueden usar para descargar las transmisiones en vivo, por ejemplo de YouTube, eh, hay una, un intento para eh, demeritar y criminalizar uno de esos desarrollos, una de esas herramientas. Eh, se llama YouTube DL. Eh, enfrentó en el último tiempo pues un, un, un juicio por permitir a las personas usuarias descargar sus contenidos de esa plataforma. La FF, bueno, que es una organización por allá en San Francisco, se puso las pilas y hubo como muchos abogados que defienden la privacidad y la libertad de los contenidos en la red, entre otras cosas. Eh, apoyaron mucho para que eh, se enfrentara el juicio y este desarrollo pudiera servirnos actualmente todavía para descargar los contenidos de YouTube. ¿Vale? Entonces, ¿se puede utilizar esta herramienta? Eh, aquí puse eh, parte de la, la referencia. Eh, un momento, por favor. ¿Alguien puede ayudarme a entender esto? Entonces... Eh, Vale. Eh, les dejo aquí la referencia eh, y quisiera quisiera que pudiera eh, pudiéramos entrar a, a esta herramienta hay una documentación vasta la cosa es que no siempre las herramientas están en español y que de pronto, para mí, se vuelve una limitación cuando estamos entre grupos como el nuestro, ¿no? Que decimos, bueno, además de aprender una herramienta digital, eh, de saber cómo funciona, pues además está en inglés. Pero hay algunos trucos como estos que nosotros podemos traducir en el momento las páginas, son pequeños trucos que, bueno, no hay más trucos, hay unos programas ahí eh, traduciendo, se puede traducir en el momento y podemos seguir la generalidad de la lógica de cómo funcionan estas herramientas. Se llama YouTube DL. Eh, lo voy a poner toda la documentación incluida la, eh, la presentación la voy a poner en la nube que hace rato justo el Camilo nos ayudaba a describir en donde la documentación nos explica paso a paso cómo instalarlo, eh, la descripción general de la herramienta, las opciones y las configuraciones que podemos tener para bajar y descargar el YouTube y los materiales que hay en YouTube. No, eh, no, son, no es la única hay algunas otras herramientas, de hecho, eh, las transmisiones de Periscope, es decir, las que se hacen a través del Twitter, las que se hacen a través de Facebook, también eh, poderosamente las pueden descargar a través de esta, de esta herramienta. ¿Qué es y cómo funciona? Simplemente eh, podemos agregar el link. Una vez que instalamos este programa, eh, tenemos que pegar al lado la liga, de dónde se encuentra esa, trans, esa transmisión, y una vez que la ponemos allí, la ponemos a correr para que se descargue, y se descarga. Ahora no me voy a, no me voy a tomar el tiempo, les estoy dejando un poco engatusados, ¿no? esa es como la idea eh, de poder exponer esto, porque hay posibilidad de hacerlo, o sea, hay, hay herramientas para poder rescatar nuestro material de esas redes sociales, ¿Por qué es la necesidad? No estoy demonizando, aunque hay serias críticas que les podemos hacer a las redes sociales, ¿no? cuando controlan y privatizan y sobre todo deciden sobre nuestros contenidos. Hay muchas, muchas críticas. Sin embargo, no quiero concentrarme en ello, quiero concentrarme en lo que nosotras podemos hacer con nuestras producciones. Entonces, si las usamos o no las usamos las redes sociales, cada una acá no nos vamos a juzgar, sino solamente quiero concentrarme en que cómo podemos nosotras gestionar, eh, descargar, rescatar nuestros registros para poderlos compartir de manera libre y autónoma con quien queramos. ¿Vale? Hasta ahí hasta ahí el, el, la propuesta. sí Voy a pasarte un micro para que escuchen la, la gente que está en la transmisión. No, de cualquier otra plataforma. Es súper poderosa, entonces puedes agregar otro otra liga y lo descarga. Sí. Entonces, hay otras herramientas, incluso hay algunas que ya se venden así, o sea, son herramientas comerciales que te dicen, oye, eh, ¿tienes Android o tienes, tienes eh, un iPhone? Pues aquí hay una aplicación para que puedas descargar los contenidos de las redes sociales. Eh, hay algunos criterios, podríamos tomarnos el tiempo de decir cuáles podrían servir, cuáles no. Acá la idea es de poder ofrecer herramientas libres y, abierto, y de código abierto eh, con las que puedas descargar los, los, las producciones, las, eh, eh, eh, las fotografías, los videos. Sí, otra pregunta. La pregunta es, ¿te descarga video por video o puedes conectar tu canal y te descarga todo tu contenido? O cómo, ¿Cómo va la zona? Perdón, esto de encargarse de la misma cosa es como de... Tu, tru, tru, tru, perdón, perdón. Entonces, eh, gracias. Sí, eh, hace rato en el mapa estábamos eligiendo cuál es, eh, qué transmisión... ¿Qué fotografía querías descargar? Entonces sí que tienes que hacerla una por una. Entonces, digo, tiene sus ventajas porque vamos eligiendo en el momento qué es lo que queremos guardar y qué no queremos guardar. ¿no? Muchas veces cuando descargamos en bloque todo nuestro canal puede ser muy efectivo, pero no tenemos una claridad de si esto lo quiero guardar o no. Porque cada, uno de los cada una de las descargas tiene un peso y ese es el ahora sí que ese es el paso que sigue, ¿no? Porque, ¿dónde descargas eso? Cuando las aplicaciones te dicen, puedes descargártelo aquí en el teléfono, pero capaz de que tu teléfono no tiene la capacidad para guardar la, todas las descargas que quieres eh, guardar, ¿no? Entonces, ese es la siguiente, ese es el siguiente paso. Una vez que tenemos nuestro mapa, que por eso, di la, ¿no? para eso es como de, puede ser como una idea muy básica lo de la hoja, pero en verdad que nos pone a pensar qué es lo que sí necesitamos guardar, qué es lo que queremos resguardar y qué no. Entonces, con base en lo que sí queremos guardar, sobre eso vamos a tratar de, por ejemplo, una transmisión que dura tres horas, probablemente necesites un espacio más grande en un disco, o tengas que verificar en tu computadora, en tu teléfono, si efectivamente ese es el lugar en donde quieres descargar, esa transmisión de las tres horas. Hay todas una, unas tablas que podemos eh, pormenorizar, sin embargo, hasta ahora eh, quiero concentrarme en, en las herramientas, porque no solamente son estas. Aquí hay un material, a mí me encanta la página de Witness, no es por guay, a echar guayabazos ni nada, la verdad es que siempre he sido su flan. Pero hay algunas que también les voy a dejar esta transmisión, esa transmisión ¿eh? esta documentación en donde eh, proponen otro tipo de herramientas para descargar las transmisiones en vivo de las redes sociales. especialmente les digo lo ubican eh, y me parece pertinente compartirlo acá porque lo ubican en momentos de acción. ¿no? O sea cuando no tenemos otra cosa más que la red social para hacerlo público. Entonces una vez que tenemos esas evidencias, eh, ¿Cómo las resguardamos? Porque esas evidencias pueden servir para eh, incriminar personas O para liberarlas, o para identificar una, un exceso de violencia ja, Eso es un eufemismo, ¿no? Pero entre otras cosas, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo hacemos para, este, en este contexto, cómo le hacemos para descargar nuestros, nuestros, nuestras herramientas? Entonces, aquí hay, eh, perdón, nuestras producciones. Entonces, aquí hay una, una serie de, de complementos que también eh, podemos pasar por allí de manera ya más, más puntual, eh, por algunas herramientas que son bastante eh, sencillas y que me gustaría solamente mostrar eh, en donde, ahorita que me ponga ya. En que es una, una, una ventanita muy simple en el que nosotros simplemente con la, con la idea que les había comentado de poner eh, la liga de la transmisión en vivo eh, que se quedó en, esa, en aquella red social, solamente le pongo ahí el link, pongo un correo electrónico de referencia a donde yo quiera que me hagan llegar esa descarga o que me referencien esa descarga que puede ser temporal y o puede ser descargada en tu misma computadora o donde tú decidas en el momento no quiero hablar demasiado abstracto si empiezo a volar ustedes me dicen ¿eh? o sea así como de ¿cuál caja? ¿en dónde lo vamos a guardar? ¿de qué estás hablando? bueno pues ahí ustedes me avisan entonces eh, eh, esta, esta documentación se las voy a dejar aquí eh, les decía hay otras, eh, hay otras opciones eh, por ejemplo, el OBS, que es también una, un software gratuito, también es de código abierto Y una de las razones por las que recomendamos utilizar las herramientas de código abierto o libres No solamente es porque son más accesibles, sino porque se puede verificar de manera técnica eh, probablemente tú no, o yo tampoco, que no soy informática, pero sí hay una comunidad que puede verificar que esa herramienta efectivamente haga lo que dice hacer. Entonces, esa es una de las razones importantes, además de los principios de libertad eh, que, que podemos, o no compartir, eh, esa es una de las razones importantes por las que proponemos herramientas libres y abiertas. ¿vale? Entonces, el OBS puede ser otra, otra de estas herramientas que nos ayude a descargar, eh, a nivel de si solamente cuentas con una, un teléfono celular pues es una de la eh, también viene eh, el screen recorder que es otra herramienta con la que podemos descargar las evidencias en nuestro teléfono el cómo las resguardamos el cómo ya una vez de nuestro que están descargadas en nuestro teléfono y es muy importante que las mantengamos pues ya se incrementan otras capas de protección Todavía no llegamos ahí. Durante el día vamos a, vamos a ir transitando hacia allá, hacia cómo resguardamos. Una vez que tengamos esta, esta descarga de ese video, de esa movilización, de esta lucha, pues ya vamos a ir viendo, una vez que la descargamos, cómo la resguardamos, cómo protegemos su acceso o no. A veces, eh, según sea el momento, eh, saldría mejor compartirla, eh, ya veremos cada una, dependiendo la estrategia y el momento en que estemos viviendo Sin embargo, hoy veremos algunas herramientas para resguardarlo o para distribuirlo Ustedes verán, y, y como es dinámico todo esto, ustedes tienen que decidir en qué momento Pues se hace público un documento, un archivo, una eh, una filmación y en qué, o en qué momento no, ¿no? Entonces, bueno, eh, hasta aquí alguna duda, pregunta ¿Me estoy saltando algo? Estamos en el yoga todavía. Estamos nada más metiéndonos al tema. Eh, y también en el tiempo. Voy a regresar a la presentación porque nos da un piso. Eh, ¿Dónde ustedes lo resguardarían? ¿Quién tiene de acá discos duros? Así a mano alzada. Discos duros. ¿Quién tiene? ¡Trah! Eh, ¿Hace cuánto que los... Arra ¿Cuándo fue la última vez que hicieron respaldos en sus discos duros? Ah, bueno, para quien está en la transmisión se van bajando manitas, ¿no? O sea, como la proporción empieza a cambiar. Bueno, eh, ¿quién dijo anoche, ¿no? Que fue la última vez que hizo su respaldo. ¿Quién hizo el respaldo de su teléfono celular en la última semana? Ahí nos vamos dando cuenta, ¿no? Eh, claro, y ahorita, ahorita alguien dijo, pero en la nube, hago mis respaldos en la nube. Y entonces, ¿en qué nube sería más segura para resguardar esto? Si necesitamos copiar, además ya descargamos, ¿no? Imaginemos, vamos caminando una ruta. Entonces, una vez que ya descargamos nuestros materiales, ¿en dónde los ponemos? ¿Será que los dejamos en nuestro teléfono? No hay respuesta correcta, ¿eh? yo creo que es como preguntas. ¿En nuestra computadora? ¿En nuestra tableta? ¿Acaso tu disco duro? Probablemente. Y eh, aquí los llevo a, a eh, los invito o les invito a llevarlos a, a, a recolocar todas estas necesidades y pasos en un grupo. Aquí veamos como, o hagamos el ejercicio como que estamos en un grupo y todos los de aquí somos un centro de medios. Entonces, ¿quién se encargaría? ¿Quién tiene más capacidad de, eh, digamos, capacidad de, hablo del, del disco, ¿quién tiene más espacio en su disco duro? Alguien, propónganse que estamos jugando. ¿Quién, quién? Venga tú. Entonces, ¿cómo vamos a organizar lo que ya descargamos? ¿Cómo lo organizarías? ¿Cómo se te viene a la mente que lo que organizamos los, los documentos? Pues ahí depende de qué se neces para qué se necesita organizarlo en el grupo, ¿no? Habría que decidirlo en el grupo, ¿no? en carpetas, subcarpetas, eh? no sé. Algo súper interesante que está metiendo acá, o sea, el, el, el, el, el poder organizarlo en grupo probablemente dejaría en la mente de todos cómo está organizado eso. Pero si solamente una persona de aquí sabe cómo está organizado ese archivo probablemente será esa única persona que podrá tener acceso a ese archivo porque podrá saber y reconocer dónde está cada cosa pensemos en, una, en, una, en un cuarto lleno de libros probablemente el cuarto lleno de libros, pues visualmente se vea qué libro puede ir ahí, qué libro puede ir allá, qué libro puede ir acá pero cuando lo tenemos en unas cajitas, como las que, no sé, alguien tiene una, un disco duro, en esas cajitas, cuando están en esas cajitas, probablemente no sea la, mismo, la misma idea común de cómo organizamos los archivos. Probablemente tengamos que tomar un acuerdo necesariamente de cómo vamos a organizar esos archivos. ¿Quién va a tener, si ella va a tener el espacio, el, el espacio más grande en el disco, quién va a poder acceder al disco entonces? ¿Quién va a tener permiso? Será un acuerdo común, probablemente. ¿Quién va a tener una copia de esa copia? Porque si solamente lo tiene una persona, probablemente será muy frágil, ¿no? Si, si ella es muy fiestera y se le cae una agüita fresca arriba del disco, probablemente sea la última copia que se tiene de todo el archivo de todas nosotras. Entonces, ¿cómo hacemos y si pensamos Estrategias que puedan preservar ese archivo a 100 años Otra vez regreso la idea ¿no? Otra vez regreso la pregunta Sigo en el yoga Cuando se habla de eh, Y vuelvo a, a la inquietud No, no, fue inquietud Fue una propuesta, fue una mención que hizo la compañera ¿Dónde hago mis respaldos? En la nube ¿En qué nube lo harían? ¿Alguien tiene una nube favorita? ¿De dónde harían sus respaldos? La nube se escucha como súper abstracto, ¿no? Es como de blanca, allá arriba, inaccesible. Este como eso se viene cuando viene a la nube, ¿no? Es como de qué es eso? ¿Qué? Sí. de Porfa, dice, decía que no le gustan las nubes. Las nubes, sí. Por temas de seguridad, ¿no? Es lo mismo de que pues o sea, intentando no poner tu locación y todo, y pues, sobre bien, todo bien. ahí es como... ¿Qué ah, bueno. eh, entonces la pregunta era como si hay nubes chidas. ¡Hay nubes chidas! <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> eh, si hay nubes chidas para transferir datos, es decir, si yo te quiero hacer llegar un, un archivo grande, si yo quiero hacerte llegar a las personas que pueden ayudarme o quiero distribuir algo está pasando en este momento y quiero distribuir de manera menos insegura la eh, información hay nubes que puedo usar para, eh, se acuerdan ayer probablemente la gente que se está conectando hoy a la televisión ayer hablamos un poquito de, de lo cifrado y decíamos que eh, esas cajitas de seguridad que nos ayudan a mantener en el, en el trayecto nuestras comunicaciones eh, una capa de protección eh, sí pues hay nubes que contienen ello eh, hay nubes que son de corto plazo pues nada más para transferir eh, y hay nubes que eh, puedes usar para respaldar hay nubes chinas, mañana se de hablar ampliamente de las nubes chidas y de cómo podemos construirla porque ahorita nos hemos dado cuenta de las necesidades que tenemos de organizar esas nubes de cómo organizamos los archivos quién se encarga de qué, quién tiene acceso en qué momento, qué guardo y qué no guardo no para aprovechar bien el espacio de esa nube que cuando hablamos de nube no nos atamos chicas es la máquina de alguien entonces, para meter en los archivos en la máquina de alguien, pues necesito confiar en ese alguien, ¿no? O necesito involucrarme para que pueda estar más difícil. Bueno, hay una curva de aprendizaje y muchas cositas en el medio. Pero bueno, esa es la, esa es la introducción. Esa es la que quería compartir con ustedes. Eh... Ay, se me está yendo y otra Entonces, de las cosas que quería, eh, que quería compartir con ustedes es que en muchas ocasiones una de las mejores, de las mejores maneras eh, de conservar de la información, no solamente en la nube, porque cuando hacemos en la nube, probablemente una de las ventajas, eh, y estoy hablando de la, acceder a la máquina de alguien más, probablemente algunas de las ventajas puedan ser que varias personas tengamos acceso a esa a esa máquina de manera simultánea. Y eso, eh, no solamente de manera técnica es posible, sino es necesario que hagamos acuerdos para que pongamos piso básico de cuáles serían esos eh, eh, recursos, cuáles serían esos momentos en donde nosotros queremos acceder, cuáles son las herramientas y los cuidados que vamos a tener para acceder a esa máquina de alguien más. Eh, yo creo que las herramientas en, un, en gran parte nos, nos ayudan sin embargo, eh, nos dejan de ayudar cuando no estamos claras para qué las necesitamos. ¿no? Entonces, ese es, es el, el, el momento de, de pensar en ello. Eh, no será el único momento que vamos a reflexionar. Esto es un, es un calentamiento, tratamiento, decía, pero, pero si, si no hay más preguntas hasta ahora, eh, eh, les podría como un de descanso, porque, porque a continuación… Una vez que en esta misma sintonía, en este mismo orden de ideas, eh, vamos a, a empezar a explorar eh, algunas herramientas que nos pueden ayudar a rescatar cuando algo parece que ya se perdió. ¿Saben? Algunas de nosotros nos llaman cuando algo se chivo. O sea, es como de ya, se perdió, se murió el teléfono. La USB ya no funciona eh, ayer decían el teléfono ya no le cabe más y se apaga. ¿Qué hacemos con la información que está ahí adentro? Esto Eso va a continuar después de cinco minutos de pausa. Entonces les propongo que nos estiremos, Ya se ha instalado, pues está instalando el cafecito. Eh, y le doy paso aquí, en algún momento que, que se aparezca también por acá. Estamos tan directo. Eh, y saludos a las personas que están bien llevados eh, eh, no no, no vamos a, vamos a, a, a, los a continuar eh, hablando de eso durante el bloque de, de la tarde en donde ¿no? ¿no? No, no basta eh, recuperar vida, los, y los archivos y después de pensar que ya con los eso los se hace ya la memoria con eso ya la vamos con conservar los archivos ya se lo vamos a poder platicar a los niños y la verdad es que no o sea, no se platican solo los, los archivos, ¿no? Porque el archivo ¿no? se queda ahí en la cajita. Así, Así que, pues no, nada, les propongo estos cinco, cinco minutitos de explicamiento. Ah, ¿Algo? Había una pregunta. Lo no más que nada era la parte del compartir, que mencionaban algo importante, ¿no? De, de que en ocasiones no tenemos confianza de de estos este, servicios y una parte importante de, de esto, una herramienta importante es el, el, el, el onion share para poder compartir de manera segura, de manera ejecutada y uno a uno, ¿no? y solamente son de estas partes, de es, los números que son temporales te ¿no? que, que digo, oye, te este, voy a enviar algo, está en este momento, me avisas cuando termines y cierro y se acabó, ¿no? de ese, de ese hecho money Gracias. Sí, también. Y otra de las herramientas que, las, las que también nos podemos. Eh, hay varias, ¿no? hay, varias que, que, que, hay varias que podemos echar mano. Eh, me viene a la mente, por ejemplo, otra, es esta, que eh, es como un gusano. Entonces, nosotras. Funciona con la misma lógica, ¿no? A veces la transferencia eh, de archivos eh, temporales, por ejemplo, en, esta, en este caso, Brownfield dura 24 horas máximo y tiene una gran capacidad, tiene la capacidad de hasta las vías ligas, perdón y te es una mudanza de Giga, realmente la, la única limitación sería la capacidad de tu red de poder enviar o descargar pero esa es una, esa es una herramienta que puede ser citado de punto a punto también como lo decía el colega es otro proyecto, no, no es de todos sin embargo igualmente se pueden verificar aquí las políticas de seguridad de esta nueva temporal de lo que al final estamos utilizando los servidores de demás, ¿verdad? Entonces, eh, pues ahí vienen algunas referencias de quiénes son ellos. Entonces lo que hacen es que una vez que nosotros podemos subir, eh, seleccionar, me gusta porque eso es muy sencillo. Estas nuevas son súper sencillas, pueden subirse de una fotografía hasta una mudanza de nuestros archivos y la forma que cómo funciona tiene la misma lógica. Por ejemplo, seleccionamos los archivos allá día, eh, los ponemos aquí y se genera una isla que se genera un link, y ese es el link que nosotros vamos a compartir a través de una herramienta. Eh, no no quisiera explicarlo, porque tiene su complejidad, pensar si estamos, estamos en un momento complejo, si estamos en un momento de la gente, es bueno pensar cuál es la vía segura, cuál es el canal seguido. A través del de cual de puedo hacer llegar a, llegar a la persona, a persona, eh, otras personas, eh, la línea que se genera aquí. Porque una vez obtenida la, tenga la línea, línea, yo puedo ingresar y descargarla. Aunque esta herramienta, herramienta me, me, me proponga que, que yo pueda controlar, controlar cuántas, personas personas cuántas personas lo descargan, cuánto tiempo en la luz se queda, eh, entre otras, otras configuraciones súper sí. básicas, pero muy, muy útiles. Útil. Entonces, Entonces esto, esto eh, me, gusta me gusta la interfaz. No, no, gustan, gustan mucho las interfaces, interfaces algunas interfaces, son más bonitas, otras no. Eh, eh, es muy muy práctica. Entonces, muchísimas gracias por el aporte. Yo creo que sería importante eh, hacernos de la documentación. Probablemente en un ratito nos juntemos para hacer como un maletín, ¿no? Un maletín de herramientas que nos puedan ayudar a, a, a resguardar los archivos o no o a exponerlos, o a, o a distribuirlos, si es lo que en ese momento nos beneficia más. Eh, vale, entonces, ¿otra participación, pregunta? ¿Nos tomamos cinco minutos, les parece, en lo que FIS se, se instala? Bueno, muchísimas gracias, continuamos durante el día. Gracias.